Hola muchachos, ¿cómo están? Ya tenemos la edición número 4 de Preguntas hacia los Desarrolladores. Un gran agradecimiento a Marvel e Snapson por recopilar todas las preguntas más relevantes y ponerlas aquí en su página para poder revisarlas y ver cómo van las cosas. Es muy importante revisar ese tipo de información muchachos porque a través de la respuesta de los desarrolladores podemos nosotros ver cuáles son las cosas que se pueden venir en el juego a corto plazo. Esta vez no han habido muchas preguntas así que el video será mucho más cortito. Vamos comenzando por la primera pregunta rapidito. A ver, persona pregunta, ¿obtendrán más tarjetas líneas de voz en el futuro como Iron Man, como Capitán América, Spider-Man, etcétera, etcétera? Supongo que cuando dicen líneas de voz seguramente deben ser algunas interacciones entre Iron Man con algunas... Otras cartas de repente eh, Con respecto a los diálogos ¿Verdad? O tal vez Algunos otros diálogos Adicionales Cuando Iron Man También se juega en la, en la partida Entonces acá lo que responde el desarrollador Dice, si sí, estamos explorando Agregar más eh, líneas de voz Seguramente al juego el próximo año Dice, nos toma un poco de Dice, nos toma un poco de tiempo aprender nuevas Líneas mientras localizamos Todas nuestras eh, líneas de voz En una tonelada de idiomas, claro lo que sucede Es que cada vez que ella, ellos quieran poner Una sola línea nueva de diálogo Tienen que traducirlo a todos los idiomas Y eso obviamente tiene un costo Pero es que no van a solamente mandar una sola línea línea de diálogo, tienen que mandar tú un paquete para que no les salga tan caro y para que toda la gente que, que se va a emplear, digamos para que hagan toda esta línea de voz, sea mejor utilizado todos esos recursos y ahora vamos con la siguiente pregunta ¿Están Quake y Barón Mordo, en la lista de seguimiento de aficionados, son un poco divertidas, pero tan inconsistentes que hacen que sea difícil de justificar de que estén en un mazo. Acá lo que está preguntando el jugador es si es que estas cartas las van a bufar de alguna u otra forma para que sean más usables. Y acá el desarrollador responde, estén atentos, tendremos anuncios en este sentido en los próximos meses. Lo cual quiere decir que están considerando ese tipo de cartas para bostearlas, tipo lo que pasó con Wolverine, que también lo bostearon y ahora Wolverine se está utilizando bastante en mazo de Galactus. Siguiente pregunta muchachos, muchos juegos ofrecen una oferta similar de un paquete premium de un año o cosas mensuales como pases de batalla con descuento para los jugadores que ya compraron el pase mensualmente, ¿hará Snap algo similar? Bueno, esta traducción está medio rara al español, pero lo que puedo entender aquí es si es que hay algún tipo de paquetes adicionales que hagan que puedan ofrecer descuentos incluso por futuras compras, ¿verdad? Es como que tú pagues una membresía y gracias a esa membresía que pagas tienes descuentos de repente en otros paquetes que van saliendo exclusivos dentro del juego. Pues eso me parece que es lo que puedo entender aquí y lo que dice el desarrollador es... Ha estado en nuestra cartera de pedidos por un tiempo, haremos esto eventualmente sin ETA cuando, o sea, claro, no tienen todavía un estimado de cuándo lo van a hacer, pero digamos que ya lo tienen en su lista ¿no? de, de cosas por hacer todavía muchachos y esta pregunta que hemos acabado de revisar aquí tiene que ver justo con un tema que es bastante sensible dentro del juego como lo sería la monetización o el sistema de monetización acá el juego en el hasta el momento ahorita el sistema de monetización como está permite que tanto la persona como que paga, como que consume dentro del juego como la que no eh, gasta ni un centavo puedan lograr el rango infinito de la misma manera, o sea no hay ningún problema, de repente uno lo hace más rápido que el otro pero igual el objetivo de llegar al rango infinito está ahí, acá lo que tiene que siempre tener cuidado la desarrolladora o con dinero en este caso, es que no se vayan a pasar de la mano con el sistema de monetización y lo hagan de repente de tal forma que solamente el que paga puede tener esa gran ventaja, mientras que el que no paga se puede de repente quedar demasiado atrás. Hasta el momento está bastante estable, pero ya veremos en un futuro qué tipo de monetización agregan para que sigan siendo las cosas de, hasta como están hasta el momento están bastante estables. Siguiente pregunta ¿Cuál es el estado actual de la personalización de tarjetas bordes? Creo que se está refiriendo a los bordes de las cartas, ¿verdad? La personalización ...es cuando tú estás mejorando una carta... ...y pasa el marco... ...va cambiando de color y de animación también... Y acá responde un desarrollador, estamos jugando con la idea de una mayor personalización pero aún no hay ETA, pero está en el radar, dice. Seguramente más adelante habrá alguna forma de que tú puedas escoger cuál es el mejor borde para ti de la carta con el efecto que te haya salido. Tanto el efecto de fondo con el efecto de partículas. La mejor combinación con el color del borde, pues hará seguramente de que de repente pueda ser seleccionable y te puedas quedar con eso. Ojalá que lo hagan así más adelante, estaría genial para toda la gente que tiene, digamos que ha mejorado sus cartas, pero le gustaría poder quedarse con algún otro borde eh, previo, no y no con el que ya mejoraron. Siguiente pregunta, muchachos. Han pasado casi 5 meses desde el lanzamiento global. ¿Sabes cuándo estará disponible el contenido beta para todos? Esta pregunta a mí me interesa bastante también, porque el contenido beta tiene unos dorsos bastante bonitos. A mí me encantaría, por ejemplo, tener el dorso de Punisher, que está súper, súper bueno. Pero veamos. Acá el desarrollador responde. Todavía estamos trabajando en un plan genial para esto, Agradec hacemos la paciencia de todo. Bueno, ya estamos teniendo mucha paciencia porque el juego ya tiene creo que ya como unos seis meses más o menos de que se ha lanzado y todavía no estamos viendo ninguna ningún atisbo ¿no? de esto que se quiere, de eso que se está preguntando, no, del tema de cuándo se van a poder ofrecer ese tipo de contenido beta para toda la gente que no pudo estar ahí. Incluso no todo el mundo podía jugar la beta tampoco, fue bastante restri restrictivo, fue muy restringido. Entonces, ojalá que dentro de pronto en algún evento vayan a comenzar a dar de repente los dorsos o tal vez en algún bundle ofrezcan de repente alguna de esas cosas, no lo sé cómo podrán hacer eso, pero sería genial ya poder verlo pronto, y aquí muchachos vamos con una pregunta muy importante que nos concierne a todos, el próximo parche de equilibrio que mencionaron los desarrolladores es solo para los mazos de Thanos y Shuri o habrá otros equilibrios también, y aquí el desarrollador responde hay más ajustes que solo esos dos mazos. Así que ya saben muchachos, hay otras cartas seguramente que van a nerfear. No solamente cartas que comprendan estos dos mazos, sino de repente algunas otras cartas más. Y también seguramente van a haber algunos bosteos por ahí. Puede ser que algunas cartas que estén medias olvidadas también las bosteen. O les, les ajusten un poco de repente la, eh, la habilidad. ¿no? Así como hicieron con Drax. ¿no? Que, y así como hicieron también con Groot. ¿no? Que de repente les aumentan un poquito el poder y le bajan un poquito el, el poder de la habilidad que no del bosteo que le daba la habilidad así que de repente puede ser que se vea un poco de eso muchachos y esta pregunta va para todos aquellos que se matan haciendo experiencia para el pase de temporada para poder abrir la mayor cantidad de cofres de temporada y aquí lo que dice la pregunta es ¿se cambiará alguna vez el pase de batalla o los cofres de temporada? cansado de recibir potenciadores con tanta frecuencia, es verdad los potenciadores son de las cosas que más salen dentro de estos cofres de temporada y a veces puede resultar un poquito frustrante también y acá el desarrollador responde. esté en mi lista rediseñar la experiencia del pase de temporada. Luego del nivel 50. Pero no hay ETA. O sea no hay un estimado ahorita. En el cual se vaya a hacer este rediseño en este momento. Así que lo bueno es que ya lo tienen en su lista. Y esperemos que vayan a poner alguna otra cosa en lugar de potenciadores. Pero eso ya depende. Para los jugadores no puede llegar a ser algo ¿no? más necesario los potenciadores. Pero ya la mayoría de jugadores que ya estamos en un punto. Que nos tenemos potenciadores hasta por montones y aparte hemos jugado ya bastante en el juego digamos es algo que cada vez se vuelve más acumulativo y menos necesario muchachos y esta pregunta que viene también es súper importante porque tiene que ver justo con la adquisición de tokens y la tienda de tokens y aquí preguntan ¿cuándo podemos, cuándo, ¿cuándo podemos esperar obtener detalles sobre las nuevas mejoras en la experiencia de adquisición de tokens y tienda de tokens? y el desarrollador responde habrá más información en nuestro próximo blog que saldrá en la próxima semana más o menos dice aquí en este blog no solamente van a venir seguramente los nerfes el, el cómo se llama el evento del steampunk de, de las variantes de steampunk sino también van a venir también información o va a venir eh, cosas que ellos están poniendo sobre adquisición de tokens y tienda de tokens que esto es muy pero muy importante porque esto nos puede ayudar a acelerar mucho más el farmeo de la obtención de cartas a través de las fichas o tokens muchachos y esta pregunta siguiente contiene una respuesta bastante extensa pero la verdad vale la pena poder leer todo esto porque aquí describe bastante cómo es la experiencia de una persona como desarrollador dentro de su propio juego Y aquí le preguntan lo siguiente ¿Cuál es la experiencia del desarrollador jugando el juego? ¿Cómo te sientes acerca de la escalera clasificada? O sea, de la subida de rangos, ¿no? Al subir de rangos, ¿cómo se siente? ¿Cómo mantiene sus propias experiencias, frustraciones dentro o fuera de las discusiones de equilibrio? Dice A ver, vamos a, va, tenemos que ver acá qué es lo que va a responder el desarrollador Y aquí responde desarrollador esta es una pregunta interesante Puedo hablar por mí mismo aquí al menos Apenas alcancé el oro cada temporada Dice, no odio, no odio la subida De rangos porque no soy un jugador Competitivo aquí, no estoy tratando De conseguir llegar a infinito Una cosa que escucho bastante internamente Cuando hablamos de cosas como esta Es, como jugador Yo siento esto O como desarrollador yo siento esto Y esto muchachos es súper Súper interesante porque acá Ellos tienen dos posturas al momento de que expresan su experiencia dentro del juego cómo se sienten como jugadores y cómo se sienten como desarrolladores muy interesante la verdad así que tratamos de separar esas experiencias y emociones, vemos la imagen completa, así que sé que trato de separar ambos lados sin dejar de ser consciente de ambos lados especialmente como diseñador de ux no puedo hablar demasiado sobre las conversaciones de equilibrio ya que no participo en ellas la mayor parte del tiempo pero nuestro equipo discute todos estos temas semanalmente tal vez incluso a diario y aquí te está describiendo cómo es la forma de trabajo que tiene ese con dinero con respecto a poder lograr ciertos equilibrios dentro del juego no nosotros estas cosas como vemos a nosotros nos llega cada mes no el hecho del, de los parches y el nerfeo y tal pero ellos Aparentemente dentro de ese mes están discutiendo de forma diario o semanal eh, qué hacer, digamos, para poder mejorar digamos, la situación de equilibrio dentro del juego y no hayan algunos mazos que predominen sobre el resto de mazos. Y aquí hay otro desarrollador que hace una acotación a esta pregunta y dicen también hacemos lo que Daniela describió en las conversaciones de equilibrio y tenemos jugadores con una variedad de intereses de subida de rangos. Hay algunos que solamente les interesa subir a rango 60, otros les interesa subir de repente hasta rango 90 nada más que es para conseguir todas las recompensas buenas pero hay otros que sí les interesa subir a rango 100 y hay gente que le interesa subir todo lo posible eh, luego de rango 100 entonces acá qué es lo que pasa parte de ser un diseñador y comunicador efectivo en los juegos es poder aislar elementos y experiencias y examinarlos desde múltiples perspectivas las quejas de tengo eh, cosa No son el tipo de retroalimentación que uno típicamente da o recibe Porque aprendemos cómo para dar un contexto más útil Dice, bueno Como diseñador de equilibrio podría decirle al equipo Durante el fin de semana jugar contra Thanos me resultó frustrante Debido a la forma en que Space Stone y Reality Stone para que se sepa justamente la gema azul y la gema roja hicieron que la variación de ubicación se sintiera unilateral creo que jugué menos juegos de lo habitual y la Hot Location se sintió menos significativa para construir alrededor y esto que está describiendo sobre la experiencia de cómo un jugador juega contra Thanos es totalmente cierto o sea es bastante frustrante jugar contra un mazo de Thanos por todas las cosas que tiene sobre todo la combinación con las habilidades de las gemas lo cual lo hace también eh, no eh, digamos eh, cuando tú ves que hay todas estas sinergias ya ni siquiera te da ganas de seguir peleando con, contra un mazo de Thanos porque agarra mucha ventaja y simplemente quieres irte del juego y tratar de volver a buscar otra partida con otra persona de repente que no estés utilizando el mazo de Thanos, ¿no? pues el high roll tremendo lo que pueda llegar a ser Thanos ahí y él acá te está describiendo esa experiencia y ellos mismos también así como nosotros igual también tienen estas sensaciones, tienen estas experiencias contra este tipo de mazos y lo describen en sus reuniones diarias otra pregunta. ¿Quién decide qué variante se agrega al juego y cuándo se lanza? Un desarrollador responde. Esta es una colaboración entre una variedad de personas en Second Dinner. En general es una conversación entre nuestro equipo de diseño, producto y arte para idear la mejor estrategia para lanzar nuestras variantes cada semana. Como ustedes saben muchachos, las variantes son algo puramente cosmético, pero hay gente que las compra e incluso está dispuesta a gastar dinero por ellas porque le encuentra algún valor, digamos, eh, en este caso subjetivo. no Es como el arte... Dicen, oye, qué lindo arte esta carta. Yo soy fanático encima de este personaje. No me importa si me cuesta dinero. Yo lo compro igual. Y acá lo que ellos están diciendo es que... Este tipo de creación de nuevas variantes tiene que ver justamente con diferentes áreas del de mismo Second Dinner donde se, entre ellos conversa y con eso se logra, digamos, la eh, digamos se logra ¿no? saber cuáles son las variantes que se van a sacar dice, y es cada semana están lanzando siempre variantes nuevas. ¿eh? Siguiente pregunta, ¿cómo son las estadísticas y el estado de las cartas de coste 1 y coste 2? Pregunto esto porque solo veo como cartas de coste 1 a Sunspot 0, Iceman o Korg. o sea las más jugadas en este caso, y las únicas cartas de coste 2 que veo son armor scorpion y lizard ahora el desarrollador responde la variación es mejor de lo que describes dice pero hay mucho espacio por mejorar tenemos algunas soluciones que nos gustan y pronto escuchará más sobre ellas puede ser que en el siguiente blog en el siguiente parche de repente veamos algún tipo de acercamiento sobre lo que acaban de decir acá pero es verdad muchachos cartas de coste 1 y coste 2 ahorita de las que más se ven en el metajuego generalmente van a ser esas pero eh, de repente algunos ajustes por ahí Hará que algunas otras cartas también se puedan comenzar a ver un poquito más. Ojalá que en el siguiente blog eh, informativo que saquen se pueda hablar sobre esto que está diciendo justamente el desarrollador, muchachos. Y aquí vamos a cerrar la edición número 4 con esta pregunta: ¿Alguna vez se mejoran o debilitan las cartas debido principalmente a la solicitud del jugador? Acá lo que se está lo que le está preguntando el desarrollador es, tú haces nerfeos o bosteos dependiendo de qué tanta gente te lo pide. Si la mayoría te pide tal bosteo, haces ese bosteo, o cómo es tu criterio para hacer bosteos o feos de cartas ya que el desarrollador le responde no es un escenario muy realista que una carta y todos sus mazos estén equilibrados pero la base de jugadores se sentiría muy frustrada con eso pero en un escenario hipotético ciertamente estaríamos monitoreando la carta, dice. Pero, en general, la respuesta es no. O sea, ellos no solamente el, el criterio para aquellos ellos o bosteg no solamente se basa en que tanta gente se queje sobre esa carta, ¿verdad? Entonces dice, la función principal de los comentarios de los jugadores en el equilibrio es agregar contexto a los datos que estamos viendo. Mira qué interesante lo que acaba de decir él acá. Los datos nos dicen lo que va mal. Los jugadores nos dicen cómo se sienten al respecto y examinamos ambos para encontrar soluciones que creemos que serán satisfactorias qué linda respuesta a esto viejo Mira cómo hace esta asociación de las estadísticas con la data y las personas con el sentimiento en este caso, ¿no? Porque acá dice que las personas dan el respaldo, digamos, a lo que ellos están viendo en la data, ¿verdad? Ellos están haciendo un seguimiento a las estadísticas, a cuáles son las cartas que tienen mayor win rate, más ganancia de cubos. Están viendo las cartas que son más utilizadas en, en determinados mazos, cuáles son los mazos que tienen más win rate también y todo eso y luego ellos lo que contrastan es con los comentarios de las personas, si es que esos comentarios van respaldados o están enlazados con estos números que ellos están viendo o estos datos que ellos están viendo aquí, si ven que estas dos cosas eh, tienen digamos congruencia o tienen correlación pues simplemente van a tomar acciones esto es muy interesante porque esto también viene a ser un trabajo más serio y más profesional de parte de ellos el hecho de decirte cómo es que están haciendo el tema de los equilibrios del, de, dentro del mismo juego, no contrastan datos con opiniones o quejas, ¿no? Entonces dicen, bueno, acá hay contexto, ¿no? Con lo que estamos viendo acá en estos datos y pues sí, tenemos que movernos y hacer algo para poder mejorar esta situación porque pues si no las cosas se comienzan a salir de control. Así que esta respuesta, muchachos, para mí es, es una muy buena respuesta, me encanta porque se nota lo profesionales que son para poder hacerle seguimiento, digamos, a los mazos o a las cartas que estén mal, que estén así demasiado desequilibradas y ellos tratar de encontrar el contexto esos datos a través de las quejas u opiniones que están dando los jugadores o la misma comunidad en sí, así que está genial y muchachos aquí se ha terminado este vídeo. les agradezco bastante si han llegado hasta aquí ya saben apoyar con un like, comentario en todo caso si es que se puede, acá ayuda bastante a que, el, a que YouTube esté recomendando también este tipo de videos y otra cosita más este muchachos ya saben estoy de lunes a viernes haciendo transmisiones en vivo, el enlace se los dejo ahí en la descripción de este vídeo. y pues pueden ahí ustedes también si tienen cualquier duda sobre este vídeo, lo pueden dejar en los comentarios aquí o pueden ir a la transmisión en vivo también en las noches y poder hacer su pregunta así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti